Cuatro mercaderes que se dedican a la venta de pollo fueron sometidos a la justicia debido a que realizan sus ventas en la calle, interfiriendo así con el libre tránsito. Al ser cuestionados sobre el porqué de su ubicación pese a las notificaciones recibidas, estos solicitaron para moverse de la zona todos, sin excepciones, Deben ser reubicados. ponen a toditos, si toditos los gallineros nos entran adentro y no vemos afuera ninguno, pues nosotros tenemos que estar entros, donde no entren, donde todos vamos a trabajar iguales que si te va a comprar y vuelva, o está bien que entremos, todos van a entrar allá, pero si ponen gente afuera, no van a entrar donde nosotros. Criticaron además la labor del administrador del importante punto de venta, quien aseguran no da respuesta a las necesidades de quienes allí se ganan la vida. Por eso la, la... El acuerdo, ella dijo que se iba a caer si sí, el ministrador no ejecutaba lo que ella le dijo que tenía que hacer. Y el ministrador no fue y no hizo nada. Y él nunca ha hecho nada. Eh, el señor Consimio, el policía, que dique, dique al ministrador. Que si uno va a dar una queja de una gente que esté bebiendo y esté haciendo algo pecurable en la vía pública, ¿sabe qué hacer? Que le pongan la querella. Que no es digno de mandar los a a policías para que lo lleven preso. A una gente que esté haciendo cosas que no estén de vida en el mercado. Se pretendía conocer este lunes la medida de coerción contra cuatro de los polleros, pero fue aplazada para el próximo lunes. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.